Quiero saludar en esta mañana a Julio Barrios, que es gerente comercial de Equipus, que está con nosotros. Eh, gerente, un gusto tenerlo acá en Aviala. Yala. Bienvenido. No, bueno, primero agradecido, querido Milton, por la, por la entrevista. Y poder comentar con todos ustedes y con la población nuevo que estamos haciendo en Kipus, anunciando ya este nuevo stock de equipos de computación que son de última generación. Yo de entrada decía, qué lindos equipos, ya desde la pinta que tenemos en los equipos es increíble. Y tú me decías, equipos de última generación, ¿de qué se trata? ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente ahora? Claro que sí, bueno, nosotros en primera instancia desde la gestión 2021 hemos ido haciendo bastantes esfuerzos, como, como empresa pública equipos en el sentido de poder de alguna manera, primero acaba el stock de equipos que teníamos uh -huh. en, en, en nuestra empresa, poder captar recursos y de esa manera poder hacer la adquisición de piedras y partes para poder ensamblar nueva tecnología como esta oportunidad que estamos trayendo el día de hoy. Tenemos tres gamas, tres gamas importantes. Tenemos una top de gama que es una Core i7 de onceava generación. Tiene 512 gigabytes en disco sólido M.2. Uh -huh. 16 GB en RAM, pantalla táctil, tenemos una que ¿esa le sigue, cuál es? Es, es, es esta, esta, sí. ya. tenemos la que le sigue que es una Core i5 también de 11 generación que cuenta con 8 GB en RAM y un disco sólido de 512 GB también M.2, también pantalla táctil y tenemos la que más le llama la atención cuando hemos ido esto como que anunciando ya. de manera eh, a todo el público, el mes, el mes pasado estábamos dando la como antesala o que iba a llegar, que es este equipo que es una tablet PC. ¿Qué es tablet PC? Hay que saber diferencial entre las tablets y las tablets PCs. La tablet realmente funciona con el sistema Android. La tablet PC funciona con el sistema Windows. Yeah. Estos equipos eh, cumplen con la particularidad de tener ser una computadora, pero por la portabilidad es realmente bastante eh, atractivo al momento de que el usuario pueda escoger su equipo de computación. ¿Por qué? Porque este equipo, como ustedes lo pueden ver, ahorita está en un modo computadora. Sí. Pero si hacemos esta operación, Prácticamente el teclado se despega del equipo, es un teclado Qué imantado maravilla. y ya tienes una tablet para poder usarla en todo lado. Es sí. como una tablet. Y solamente necesitas acercarla y eh, el imán hace el trabajo. Exactamente, ustedes pueden ver. Ahorita ver ahí, lo tengo nuevo. aquí, el imán automáticamente sí. ya tengo una tablet de PC. Entonces el teclado es imantado a 100% y por la fácil de usar, usted se puede meter en la cartera, súper liviano, no pesa nada. Tiene una no aquí de, de terciopelo y es un equipo bastante atractivo al momento de la portabilidad. Este equipo cuenta con un disco eh, sólido de 256 GB, también M.2, con 8 GB en RAM y también tiene pantalla táctil. Ya lo que debemos eh, de alguna manera resaltar en toda la gama de los equipos Kipus uh -huh. es de que nosotros contamos con un convenio con Microsoft que uh -huh. nos permite contar con licencias de Windows 100% originales. Todos los equipos vienen con el Windows 11 ya activado en el, en el, en el equipo uh -huh. y esto permite de alguna manera que el cliente al momento de que se lleve el equipo de computación se esté llevando tecnología de punta hecho por manos bolivianas con un windows original y la garantía que es bastante importante que muchos por lo general siempre preguntan pus tiene una garantía real de un año en piezas y partes y mantenimiento permanente. ¿Qué quiere decir mantenimiento permanente? Es que si pasado el año de garantía el cliente por algún motivo por algún descuido ha hecho una piecita del teclado Equipus jamás te cobra la mano de obra, si solo te cobra la pieza o parte, pero contamos con un año de garantía en piezas y partes. Realmente muy interesante y atractiva esta tablet PC, practiquísima para llevarla en la mochila, en el bolso y lo que nos decía el gerente de Equipus, que ya no es simplemente una tablet, sino una computadora que uno tiene y obviamente los beneficios que esto... Genera, eh, ¿Cómo se ha ido trabajando? Estas, tablet, estas eh, computadoras y todo esto ya son productos bolivianos. Sí, bueno, nosotros contamos con una planta eh, en el campo industrial de Cayutaca, uh -huh. en el cual aquí, pues, tiene como objetivo eh, principal, según decreto, el de hacer el, el, la, la producción, el ensamblado, la comercialización de todos los productos que se encuentran dentro del rubro tecnológico, al igual que servicios. Sabemos que las piezas son piezas mundialmente conocidas como Intel, son claro. bastante de gama alta. Uh -huh. Y en Kipus, eh, con pura gente joven, hacemos el ensamblado de los equipos en nuestra planta industrial de Cayutaca. Esto pasa por un, por un montón de procesos de control de calidad, desde el momento del montado hasta el momento de las pruebas, las someten a un montón de de testeos para que el producto final salga como un producto 100% ensamblado por manos bolivianas. Estamos hablando de tres gamas que tenemos entonces, la Core i7, Core i5... Y esta tablet PC que ya está en el mercado, gerente. Sí, ya lo hemos lanzado. El, año, bueno, el mes pasado lo hemos decidido que estaba llegando ya. Sí, sí. Ya está oficialmente en el mercado desde el primer día de, de enero. Ya la gente puede aquí los productos. Es más, hemos tenido bastantes eh, reservas por el tema de Reyes, por ejemplo. Sí. La, gente, la gente ha estado con, bastante con expectativa. Y bueno, vamos a tener también una sorpresa en esta la cita. Con, como lo hicimos el año pasado, queremos de alguna manera fomentar nuestras costumbres. Y que mejor que lo compren el equipo de computación. Los costos, creo que a mucha sí. gente le interesa ¿Cuánto? el precio. Eh, hemos hecho un estudio bastante fuerte en el tema de, de poder ser competitivos en el mercado. Uh -huh. eh, tenemos tres precios. La top de gama tiene un costo de 7,500 bolivianos, la que es la Cori 7 Después viene la Corea 5, que tiene un costo de, de, de 6.500 bolivianos. Y tenemos la tablet PC, que tiene un costo de 3.500 bolivianos. Esos son los precios eh, reales al, al mercado. ¿Y cómo Pero, estamos en comparación a otros precios? Mire, te comento que hemos hecho una, una comparativa ¿no? uh -huh. respecto a las, por ejemplo, la i7, que es un equipo que cuenta con 16 GB en RAM, eh, tiene pantalla táctil. ¿Hemos hecho una comparativa en qué sentido? En el mercado informal, y a mí me ha pasado, te comento hace, hace unos tres años, yo compré un equipo de computación de una marca, no lo voy a decir, pero lo compré, y resulta que el equipo había sido recondicionado. Ese término refurbish que está venido en el mercado informal muchas veces el cliente no lo sabe sí. y está de moda. En, por ejemplo, llegan de, de otros países, más que todo Estados Unidos, por ejemplo, llegan equipos recondicionados y los venden como nuevos. Eso fue el primer punto. El segundo punto es que pasado un mes y pico, el Windows había estado craqueado, no había sido un Windows original. Y eso, permite, eso hace de que la licencia, al ser craqueada o pirata, no puede contemplar todas las propiedades que eh, te permiten manejar un Windows original. Uh -huh. Entonces, al tener esos dos detonantes, que es un equipo 100% nuevo, porque no somos fabricantes directos, contamos con la licencia original de Windows, el costo está muy, muy, por eh, casi igual del mercado informal todavía. Uh -huh. Y los productos que son 100% facturados. Y además con garantía. Exactamente. ¿Cuánto tiempo es la garantía, reiteremos? La garantía es, tiene una duración de un año, pides y partes, 100% un año, y pasado el año de garantía, como te comentaba, el mantenimiento es permanente y no cobramos ningún costo. Porque a veces pasa cuando uno va a llevar, solo por llevar a un técnico, porque tú lo revisan, te cobran 50 bolivianos. Claro. Acá no, no te equipos, jamás te va a cobrar la mano de obra. Si es un tema de limpieza, actualización de drivers, jamás te cobra equipos. Qué importante entonces y qué maravilla de equipos. Además, la calidad que tienen es, es importantísima. ¿Qué tipo de materiales se han utilizado? Porque se ven muy, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, este es un mixeado de aluminio con plástico. Yeah. Es, es, un, es, un, es un acabado por el tema que nosotros hemos optado porque sabemos que ya no están de moda las computadoras pesadas, ¿no? las sí, gruesas. Sí, sí. Ahora ya se opta por el tema Slim y el peso del equipo y por las características. Si ustedes lo abren, o sea, ya la, la tecnología ha evolucionado tanto que ya prácticamente las piezas y partes están bastante resumidas junto con la placa madre. Qué importante. ¿Cuántas pulgadas es esta tablet la PC? La tablet PC es un tamaño de 11 pulgadas, uh -huh. Y también tenemos las que son estas dos, que es la Coria 5 y la Coria 7, es un tamaño de 14 pulgadas, que está bastante bien para el uso diario. En ese, ese, ese tamaño que se manejan, sí. todas estas tres gamas Sí, tenemos otros equipos, bueno, que no lo estamos trayendo el día de hoy. Ya. Ustedes saben que nosotros teníamos las cubas las famosas sí, cubas sí, sí. que ya se han acabado en el mercado, pero hemos evolucionado, estamos sacando otro producto que es netamente educativo, ya. que mantiene todavía las características resistentes al, al agua, polvos, caídas. ¿Eso se viene? Ya está, ya estamos en producción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el año pasado hemos entregado una cierta cantidad al gobierno departamental de Santa, eh, municipal de Santa Cruz. Sí, sí. Y ahora este año, eh, tanto Santa Cruz quieren un nueva, nueva, los nuevo slot de esta? equipos uh -huh. y también Potosí. Entonces, ellos quieren para los estudiantes y hemos diseñado un producto que tenga tecnología de punta, pero que aún mantenga las características que la tenía la CUA. Sí. Y adicionalmente eso, también ya estamos en la producción y el ensamblado de hacer las computadoras Only One, que son peces de escritorio, todo en uno. Ah, que son las que tienen todo en la pantalla porque hemos visto que el requerimiento que tenían muchos clientes más que todo en las oficinas y demás queremos las Only One, ya no las, las, las que son el combo claro, con, con, con la el, caja con el PC exactos, con la caja sino que estén las Only One y también ya estamos también haciendo este tema de, de, la, de este ensamblado para poder lanzar yo creo que en febrero vamos a estar con la la educativa también y como también la, la Only One. Pero estamos empezando con estas tres camadas. Es un stock limitado porque nuestra idea de equipos es poder renovar constantemente y no estoquearnos con un solo modelo. Porque sabemos que la tecnología va aumentando. Hay onceava, luego sale doceava, treceava y va mejorando. Entonces nuestra idea es rotar por lo menos en cuatro meses nuestro, nuestro stock para luego traer ya doceava generación y luego treceava y así sucesivamente. gente la gente que nos está viendo ya, como les digo, al ver la computadora... Se anima muchísimo. ¿Ve? ¿dónde la puedo ver, eh, probarla tal vez, conocer algunos datos más? ¿En qué lugares se está realizando todo esto? Nosotros tenemos, bueno, tenemos un showroom aquí yeah. ubicado en la ciudad de La Paz, en la Camacho Esquina Bueno, esquina, bueno, donde la gente puede testear los equipos, puede probarlos, porque es como el Ticho, ¿no? Lo que se ve nota como en el Cacho. Entonces sí. la gente tiene que venir, tiene que probar los equipos, convencerse la calidad y bueno, animarse a comprar. Tenemos también una oficina en la ciudad de Santa Cruz, también la gente puede apersonarse allá. Y en los lugares donde no tenemos, que estamos obviamente proyectando estar en todo el eje troncal, nosotros contamos con el servicio puerta a puerta, que es esto: que la gente que simplemente entra a la página web, eh, ve los modelos de los equipos, las características, se anima a comprar, hace el depósito, que es una cuenta fiscal, no hay donde perderse, no es ninguna estafa. Y equipo se encarga de hacerte llegar la computadora a la puerta de tu domicilio sin costo alguno en 48 horas. Qué ideal. ¿Y esto para todo el país? Para todo el país. Ahí y no está. cobramos el costo de mío jamás. Ahí está entonces una opción increíble para que usted pueda adquirir estos equipos de última generación, productos además hechos en Bolivia con garantía y además el Windows con el respaldo correspondiente que no todos, por ejemplo, le van a ofrecer. ¿Cómo está la planta, gerente? Porque veo... Nueva generación de equipos, proyecciones ya de este tipo de computadoras Only One y además otros equipos educativos. ¿Cómo ha ido mejorando después de un proceso difícil que hemos pasado en el país todos? ¿Cómo está ahora aquí? Sí, bueno, nosotros, eh, bueno, nosotros es que hemos asumido eh, en, en la empresa Equipus el 2021... ¿Sí? sabíamos, en bueno, el 2020 ha sido totalmente desastroso, eh, incluso le han querido cambiar el nombre a Kipus por un nombre americano, etc. Etcétera, etcétera. Pero al final nosotros hemos llegado y entrado con la cocina de no mirar para atrás, sino tratar de recuperar porque es una empresa bastante importante de tecnología. Eh, gracias. Eh, pues, pues, me siento feliz de poder comunicar que Kipus ya, no, ya, ya se ha expandido. Okay. En diciembre hemos entregado, eh, por ejemplo, Kipus ahora está produciendo los becisas para los vehículos. Yeah. Hemos entregado aproximadamente 300 mil etiquetas y tarjetas en el marco del programa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces hemos evolucionado, porque ya lo estamos haciendo en esta planta. Son, estos, son estas etiquetas que tienen con la antena que te permite hacer el control para el cargado sí. de combustible. Entonces, Esa es una tecnología especial, exacto. que antes se compraba de afuera. Claro, porque ahora, si bien eh, es la tecnología de FIDI que hemos ahorrado, hemos permitido que la Agencia Nacional de Hidrocarburos pueda ahorrar, y obviamente puede entregar ya hecho por manos bolivianas. Entonces es un avance en la tecnología. Entonces Kipus está en la misión de ya no solo ofrecer computación, sino también ofrecer soluciones tecnológicas. Porque la planta que tenemos en Cayotaga, cuando yo la conocí, me quedo bastante sorprendido por, por lo que puede hacer en esta planta, por la cantidad de líneas. Porque tenemos dos líneas importantes, la SKD y la SMT. En la SMT podemos crear tarjetas madre. Entonces, el objetivo que tenemos es, primero, necesitábamos, sabíamos que teníamos que recuperar recursos, porque mucha gente tal vez siempre lee en comentarios que KIPUS es, es de alguna manera subvencionado por el Estado. No es así. Ryan. KIPUS es, funciona con recursos propios. No recibimos ni un peso del Tesoro General desde su creación. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poder captar recursos para poder seguir funcionando. No, no nos dan dos años de dinero, como pasa con otras entidades públicas. Lo que hacemos es generar recursos y gracias a todo el trabajo que se ha hecho, miren, porque que un dato, el 2020 se ha cerrado con dos millones de bolivianos, nada más, cuando era pandemia se podía aprovechar al máximo el tema de la tecnología en casa. El 2021 ah, hemos cerrado con 26.5 millones, es decir, 24 millones más que el 2020. Wow. Y este 2022 hemos cerrado con 60 millones de bolivianos. Entonces, hemos visto un crecimiento bastante importante. Y yo me siento feliz, me siento feliz porque uno siempre pone ese granito de arena como sí. equipo. Y creo que es importante que la gente se quite el chip, porque tiene el chip de que lo boliviano es malo, que las empresas públicas no sirven, que que cuando no, no es así, porque son gente joven que están pues, generando empleo, son productos nacionales y debemos siempre eh, resaltar y fomentar lo que es este sello tan importante como es el hecho en Bolivia. La proyección, gerente, una subida entre estos últimos años realmente tremenda, de 2 a 26, increíble, sí. pero ¿la proyección ahora? Sí, bueno, mire, nosotros, como te decía, de 2 a 26, de 26 a 60, 60. ahora estamos proyectando usar entre 80 a 100, mil, 100 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque ya la gente Está empezando a como decir, escucha, a ver, equipos están están manejado todavía. Sí. Comentarte que nosotros estamos de, mu de muchos años, hemos vuelto a tener nueva tecnología porque necesitábamos recursos. Entonces, la gente tiene que saber de que muchos dicen, pero ¿por qué no producen nuevas cosas? ¿Por qué no? Porque hacer una empresa que funciona con recursos propios tenía que captar recursos. Y la única manera de captar recursos era poder acabar el esto que se tenía en equipos de computación para poder ya tener un poco de capital y poder inventarlo en nueva tecnología. Entonces, la proyección que estamos teniendo para este año es, como te digo, entre 80 a 100 millones de bolivianos. Tenemos un montón de proyectos, no solo computadoras, vamos a seguir con los RFIDs. Vamos, estamos en el tema de luces LED, que lo hemos anunciado no. el, el, el 2021 en diciembre. Estamos ya eh, haciendo los prototipos para, para que nos gustaría que a nivel nacional en todos los municipios los LEDs sean hechos por manos bolivianas también y nos evitemos el, el, el costo de traerlo del extranjero que eso y sin duda alguna implica una adicional. Gerente, quiero felicitarlos primero y a la gente una vez más la invitación para comprar esta tecnología boliviana de última generación. Tres computadoras realmente maravillosas y además súper pintudas. Tienen una pinta increíble y no tienen nada que envidiarle a otras marcas en el país. En todo caso, uno tiene mayor garantía porque tiene la empresa en Bolivia, tiene la garantía, tiene el respaldo. Y el soporte. Una vez más, gerente, ya para ir cerrando esta entrevista, la invitación para la gente. Consumamos lo nuestro. Ese tema del boliviano no es bueno. En este caso se va a terminar. Hagan la prueba estas computadoras y creo que va a ser la muestra, ¿verdad? Para tener ya más tecnología y más eh, trabajo para los bolivianos. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos la invitación a toda la población que nos ve, que por supuestamente nos escucha, de que empiecen a confiar, a confiar en nuestra empresa de tecnología del Estado, Estamos trayendo, hemos hecho un esfuerzo bastante grande de poder traer al mercado a precios bastante competitivos. Son computadoras de última generación que cuentan con un Windows original, garantía real de un año en piezas y partes, mantenimiento permanente. Las características están por demás para un montón de aplicativos. Los invitamos a que puedan visitar Nuestras redes sociales estamos como Empresa Pública Equipos en Instagram, Gracias. Facebook, también estamos en Twitter, también en TikTok, hacemos cosas divertidas allí. Entonces les invitamos a que nos sigan, que puedan ver las novedades y confíen en nosotros, denos un voto de confianza que les aseguro que no se van a arrepentir. Y creo que para todo boliviano, especialmente para mí, yo estaría orgulloso de estar con mi computadora de, hecho sí. de nuestro país. Y a veces que algo que rescato de la gente de extranjera que viven en otros países bolivianos, dicen, uh -huh. pucha, yo me siento feliz de que en mi país haga clase computadoras. Qué lindo. Y nada más para ir cerrando, les voy a mostrar, esta es la, uh, la número uno, la top one de Kipus, que la tengo en mis manos. Eh, una belleza, además. Súper liviano, usted tiene la posibilidad de tener este equipo en la mochila, en el bolso, llevarlo a uno y otro lugar y ahora que son tan funcionales este tipo de equipos. Y además, miren esa calidad. ¿Qué características tiene este? Reiteremos, por favor, gerente, este este equipo cuesta 7500 bolivianos. Sí, la i7 tiene un procesador i7 de onceava generación, 16 GB en RAM, bastante importante, 512 GB de disco sólido M.2, que uh -huh. es 30 veces más rápido que un disco convencional mecánico, pantalla táctil y tiene la licencia original de Windows. Y ahí está. ¿Cuánto pesa? Mm, súper liviana, sí. ¿no? no te puedo decir la exacto, pero creo que está entre los 5 y... Sí, súper liviana además y una posibilidad que tiene. Bueno, una maravilla que tenemos desde Equipus y además grandes proyectos ¿sí? y ya tener la posibilidad de generar esta tecnología. En nuestro país. Gerente, muchísimas gracias por esta visita y las puertas de Aviala siempre abiertas para continuar promocionando este tipo de productos nacionales. No, agradecido, agradecido por el espacio, querido Milton, y bueno, nosotros también siempre dispuestos a poder conversar con ustedes sobre todo lo que acontece en nuestra empresa de Equipos. Muchísimas gracias, muy amable. Ha estado con nosotros el gerente de Equipos, don Julio Barrios, compartiendo estos. Detalles de las proyecciones y cómo está creciendo esta empresa. Tres computadoras maravillosas que usted las puede ver en el showroom que tienen acá en la avenida Camacho y Bueno. Ir, probarlas, manejarlas, verlas. Y si usted está en otro departamento, a través de las redes sociales, la página de Equipus puede ingresar, verificar las características que tiene cada equipo. Y si usted hace un pago a través de eh, un código, puede enviarle Equipus, el equipo hasta la puerta de su domicilio sin recargo alguno en los nueve departamentos. Una promoción realmente que hay que tomar en cuenta. Nos, pues, nosotros, después de esta información y darle a conocer todo esto, hacemos una pausa, pero como ya es característico, tomándole el pulso a la ciudad de La Paz,